inmediatamente, señores, a ver qué tenemos en el día de hoy, en este subprograma de mañana. Bien, y vamos a ver, Edesur acaba de, bueno, lo vimos en una de las noticias de hoy, acaba de anunciar que revisará facturas emitidas durante la pandemia ante reclamaciones. El administrador de la empresa distribuidora de electricidad del Sur, Edesur, Milton Morrison, anunció ayer domingo la con formación esta semana de un equipo técnico que revisará las facturaciones emitidas durante la pandemia del COVID-19. Morrison dijo que se instalará una central de monitoreo y seguimiento de reclamaciones y averías que centralizará las operaciones y se ampliará la capacidad de brigada de servicio técnico para garantizar que en toda el área de Edesur se brinde el servicio en el menor tiempo posible. La empresa informó que los más de 593 mil clientes que tienen instalado un contador tele telemedido será incluido en el reporte de consumo diario para que puedan monitorear y controlar ellos su consumo cada día. En esta ciudad, varios usuarios de norte han anunciado un aumento, según ellos, injustificados en el saldo de su factura de energía eléctrica, ¿Considera usted que se debe exigir la conformación de un equipo técnico para revisar dichas facturas? Vámonos a, vamos a ver, ¿qué opina? Francis, ¿qué tú opinas? Creo que Francis se Bueno, me... tú fuiste uno de los que te quejaste. Sí. Bueno, sigo quejándome porque eh, al parecer tenemos infraestructuras eh, gubernamentales que operan eh, solo para... Mostrar que se tiene una relación contractual con los usuarios que pagamos y que necesitamos a la vez el servicio y que el Estado debe de brindarlo con eficacia. Pero lo menos que pudo haber hecho también el nuevo incumbente de Edenorte fue la de prometer por lo menos, porque sabíamos que la pasada administración tenía una manipulación porque es evidente, evidente, que se puede manipular desde los ámbitos de administración de las ede Y lo demostró todas estas facturaciones eh, atroces, que en poco tiempo ya teníamos una deuda de 20 mil y 30 mil pesos, personas que no pagamos más de 2 mil y pico o 3 mil pesos, y nos llevaron a pagar 8 mil y es de decir que, que dentro de todo lo demuestra también la cantidad de botellas que existen en esas instituciones que creíamos que se comportaban como instituciones eh, privadas, con el, lo único que nosotros hemos aspirado en los procesos de recapitalización y de, y de, y de inclusión público-privada ha sido que haya una especie de cultura como el que tiene doliente, no como lo que teníamos antes, porque hay que decir que muchas instituciones se han venido manejando de forma adecuada. Pero ya en mi turno hablaré sobre lo que ha pasado en la administración pública respecto a los empleos, y quizá eso en Ede Norte genera, y en Ede Sur y en la otra, genera la presión de tener una una especie de facturación o de sobrefacturación que creo que es prudente, lo más prudente que está, que está haciendo, no que nos liberen de, de responsabilidad. Si el consumo es 5 que sea 5 Ahora, si el consumo es 5 no que me pongan ocho en momentos que, que estábamos precisamente buscando de que fueran solidarios con, con la población. Y eso para mí yo creo que lo, es válido, porque hay muchas irregularidades demostradas, con pruebas en el tema de facturaciones. Yo le puedo asegurar a ustedes que cuando yo entré a la regiduría en el 2006, recuerdo, en mi primer periodo, se apareció un caballero, bueno, hermano de Fátima Roca, eh, porque siempre quedé yo después muy desconcertado con la situación y estaba una lista donde estábamos los electos incluyendo a Milka Romero de que, que era una lista que debíamos de firmar porque como éramos electos eh, no iban a tener en un área VIP como para eh, cuando esté llegando la factura, indicarme pues miren, yo pasé de dos mil pesos porque en mi casa no para nadie no paraba nadie en, en ese momento a 5 mil pesos pagué mientras fui regidor, sin ninguna explicación. Y de un momento a eso fue entrando a la regiduría y me cambiaron la tarifa. Y de un momento a otro, cuando salí, recuerdo que el del Banco Popular me llamaron para, para revisar mis, mi estatus, porque ya yo no era funcionario cuando salí en el 16. Y así mismo, como hacen esa revisión por mi estatus, laboral lo hicieron en Edenorte y eso se lo aseguro para mí fue una estafa lo que me hicieron lo, al, al ponernos a firmar en, ese, en esa lista por lo tanto yo estoy de acuerdo con que y lo más prudente es que cada director de estas instituciones sabiendo lo que ha pasado en este país pueda revisar y que nos deje conforme por lo pronto a la gente que está conectada a Edesur Bien, gracias, Francis. Y allá. Bueno, miren, eh, desde el momento de la, la crisis, de la pandemia, recuérdense cuando estábamos en cuarentena, que estaba todo cerrado, nosotros hicimos la denuncia acá de que se estaba a, alterando, si se quiere, eh, la factura eléctrica, de que gente que le llegaba normalmente de 800 pesos le estaba llegando al doble, de gente que le llegaba de 3 mil pesos también le estaba llegando al doble y fueron muchas las denuncias, mucha gente incluso nos mandó los, los, las facturas, nosotros las mandamos a Santiago, hubo gente que le dieron respuesta, a otros eh, eh, le, le, le dijeron un cuento de camino, que mira, que si aquello, que si lo, bueno, lo, lo, lo envuelven. Lo importante de esto sería que se haga una revisión, pero no solamente en EDESUR, porque aquí se refiere a EDESUR, debería incluirse norte deberían ser eh, todas las EDES, que hagan una revisión de la factura, claro. Es evidente que no va a pasar nada, lamentablemente. No va, a nadie le van a, a, la, le van a devolver dinero. A, a lo que van a hacer es que te van a dar un, te van a decir un cuento, para te van a embullar, como hacen normalmente con los dominicanos, y no pasa nada. O para eh, darte una, ¿cómo se llama?, eh, eh. Como, como un abono, tenerlo ahí, una reserva. No te dan nada, te, un te, ponen, te, te meten un cuento, hay que decir la verdad, te, te meten un cuento que no, que mira, que, que si el cable, que si lo ¿No otro... Te da, no te eh. dan una nota de crédito. Por lo menos a mí no me la dieron cuando yo hice el reclamo. Y, y, la y, gente... y determinaron que te habían aumentado desproporcionalmente tu factura. No, porque ellos siempre tienen un cuento, eh, que si sí una, que si sí la otra. Entonces tú terminas, es eh, tanto lo que te dicen, que tú terminas dejándolo así ya, porque... Y es lo que pasa con la mayoría del pueblo, porque es un abuso eh, lo que sucede en ocasiones. Hay casos en que sí, por ejemplo, que hay gente que consume, pero... Eh, consumir al doble y al triple, como le ha pasado a una gran cantidad de dominicanos, eso, eso no tiene justificación, a menos que tú te llevaras el negocio para tu casa. A menos que tú tengas, por ejemplo, cinco freezers en un colmadón y te lo lleves para tu casa. Quizás sí, pudiera haber un aumento, y no lo es. Eh, no sé a qué se debe esto, tampoco lo han explicado, qué es lo que yo entiendo que debería suceder. Y ojalá que a partir de ahora, ojalá que a partir de ahora, el presidente Luis Abinader le exija, o el gobierno central, le exija a cada una de sus, de, de sus instituciones que dé eh, que información a la gente, que le dé información a la gente. Si subieron los combustibles, a propósito de la, de la, de la fórmula de hito de no si bueno. los combustibles suben, hay que explicar por qué suben, este y si secundio. bajan también hay que explicar por qué bajan. Pero a la gente hay que darle información, que eso sí hay que criticarse al gobierno pasado. Que el gobierno pasado no daba información, no era transparente. No era transparente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, las EDES, si por ejemplo yo normalmente estoy pagando con un consumo constante, porque usted consume lo mismo, eso es constante, pudiera ser que suba un poquitico más, un poquito menos, pero es constante. Y resulta que tú pagabas, por ejemplo, dos mil pesos y ahora te llevo de cuatro mil. Ahí, ahí, ahí tiene que haber alguna anomalía que tienen que explicártela, tienen que ir a revisar tu caso. Pero no pasa aquí. Pero y si te la subieron, te, te meten un cuento de camino. Que en lo que tú, en lo, antes de terminar, tú dices, ya eso así. Porque <risa> es una realidad, señores, es una realidad. Bueno. La falta de transparencia que existe en la República Dominicana. Y ojalá, y ojalá que eh, el nuevo gobierno le exija a sus instituciones que ofrezcan información. Sí, creo que el asunto de la información y la transparencia ah, es importante en el Estado. ¿Tú querías decir algo, algo Francis? Si ¿Te oí? Sí, la, la, la, la, la parte nodal es que se supone, estas empresas se forman con una eh, clara idea de que es el Estado al servicio de la gente y se forma la relación Estado y gobernado y gobernado con el Estado, que es la entonces entra la parte de que los los ciudadanos tenemos derecho a accesar a un reclamo pero nos mandan a pagar antes sí, de reclamar pagar un 33%, lo, que estás, lo que tú estás diciendo que estás en desacuerdo en ninguna parte del mundo, en lo que tú estás en desacuerdo te exigen primero que pague, que es como si tú estuvieras aceptando de momento lo ah. que tú estabas en queja. Y cuando te mandan a Protecón, es una mentira garrafal Tú sabes qué hicieron en esta temporada? Que todo el que reclamó, todo el que reclamó, ellos le llamaban solamente para asegurar que cumplieron con la parte de contacto, pero después ellos lo hacen desde la oficina Haciendo una relación de, que, de consumo pasados porque ellos no están entrando a las casas ya que están en pandemia y qué carajo me está tú dando a mí como como puede usar una mascarilla, puede usar mascarilla, macarilla. ¿Puedo usar macarilla? ¿Hay es que no puedes algo? hacerlo además, desde la distancia, desde una oficina si tú no pruebe, vas a verificar contador. lo que hay en esa casa. Pero hay Como un yo, contador. Se supone que ese contador no pudo haber acelerado, por ejemplo, en un mes. No puede ser. Y si lo hizo, ¿tiene algún defecto? Claro, claro. ¿O algún truco? Claro, eso tú eso tienes que entender. triplicado en un mes. Sí. Y además, uno con el miedo de la pandemia. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Nosotros disfrutamos por primera vez en nuestras casas. Tener todas las ventanas abiertas y puerta porque uno temía que el aire acondicionado si lo tengo en la habitación y era normalmente en la casa para no crear ambiente de COVID si uno bueno. estaba infectado y bueno, estábamos separados miren, en la propia casa es miren, decir que no había disfrute de un aire acondicionado en el día miren eh, el problema es, es un problema serio porque la corporación de electricidad dominicana desde tiempos inmemoriales <risa> Creí desde, que la habíamos superado. Desde tiempos inmemoriales ha hecho eso, es toda la vida. Eh, siempre que hay alguna falla técnica tratan de justificarlo. Una vez se dijo eh, que los apagones, recuerdo yo, eh, hay un señor, Julio Algo, no me acuerdo el apellido, le decían Julio Fuá porque se iba mucho la luz. Y entonces él decía que el problema era que como... Era verano y se estaba volando tanta chichigua. Las chichigua que se enganchaban en los alambres, eso era lo que provocaba los apagones. Tú sabes que eso lo citó Lionel en, el, en su discurso de 19, en 2004, lo citó él, a tono de burla. Decía, él, incluso se llegó a decir que que, que los apagones eran consecuencias de las chichigua. Sí, o a sea, tono de burla. Así, así mismo quién él. Puede, quién y es. ¿Quién puede creer eso? Así. Así, así? así mismo Y eso se dijo. En un momento dado se justificó por ahí. Eh, ahora te quieren justificar por otro por otro mecanismo, pero no hay no hay razón para la justificación. Miren por qué. A medida que ha ido pasando el tiempo, la República Dominicana ha ido accesando a tecnología mucho más avanzada. De hecho, ahora mismo en Ede sur me imagino que también estará en Ede norte. yo no conozco si está en, en, en, en Ede norte, pero sí en Ede sur tienen la posibilidad ...de manejar todo vía remota... Sí. ...incluso te cortan la luz vía remota... ¿Sí? ...lo que quiere decir que no hay razón para que un fallo de energía... ...para que una avería, para que un problema no se detecte... ...y no se sepa qué cosa es... ...el hecho de que, de que no, no hay necesidad incluso en esos casos... ...porque no todos los contadores están en esas condiciones... La gente incluso decía una vez que cuando cambiaron los contadores para lograr esa. La digitalización. La digitalización, se pusieron unos contadores que corrían muchísimo. La gente desesperada, <risa> sí, los está robando. Sí, la gente, ah. la gente se, se, se, se encargó de desacreditar esos contadores. Decían que corrían más que Félix Sánchez. Entonces, <risa> eh, hubo muchas quejas con relación a eso. Pero bueno, la cuestión está en eso. Yo pienso que aquí el tema básicamente es lograr una institución transparente y honesta, que, que informen. Lo más importante es el tema de la información. Si, si algo está pasando y usted le dice a la gente claramente lo que está pasando, la gente sabe cuáles son las opciones que tiene. Pero en este caso, eh, nosotros preferimos en este país callarnos las cosas por una cultura de Estado, por una cultura... de. Señores, Joaquín Balaguer solamente admitió que estaba ciego cuando ya era extremadamente evidente pero todo el mundo lo sabía ahora oficialmente nunca se dijo que él tenía problema. cuando se dijo se justificó diciendo él no va él estaba en la oposición y dijo, no pues ese si hombre está ciego decir sí, pero él no va a ensaltar aguja al palacio nacional esa fue, esa, <risa> sí. esa fue la respuesta pero no solamente okay. eso cuando los presidentes de este país han tenido que hacerse un procedimiento de salud Aquí o fuera de aquí, eso se oculta y eso es un, una cosa del carajo. Y cuando usted viene, es una parafernalia, se levanta y todo el mundo, no, no, que el presidente no es malo que está, que es yo que, que tiene que ir a Miami, que fulano, es que ese médico es amigo de él. Y, óyeme, pero ven acá. Tu Entonces, médico está en Miami, atiende eso. Y una vez está en otro lugar. Médico. Óyeme, el tema es el siguiente. Usted es, el, usted es una autoridad, es la máxima autoridad del país. Usted tiene que informarle a su país la situación por las que usted está atravesando. Miren, por ejemplo, Peña Gómez se murió de cáncer y nada, y se supo oficialmente cuando se murió de cáncer, no antes. No antes. ¿Por qué? Bueno, porque eso afectaba a la política, eso afectaba el proceso electoral, etcétera, etcétera. Entonces, el tema aquí es honradez y transparencia. Lo lamentable de todo es que una de las pocas cosas ciertas, muy ciertas, que dijo Danilo Medina como presidente de la república, es que nosotros somos un país medularmente deshonesto. Lamentablemente. Y eso, medularmente. medularmente deshonesto. Él no lo Entonces, dijo con estas mismas palabras, pero fue lo que quiso decir. Nosotros tenemos el fraude como norma. Y lamentablemente, porque incluso hemos llegado a un nivel en ese sentido, que la gente cuando alguien comete un acto de esa naturaleza, dice, no, esa es, esa es una buquedita que él tiene ahí. Por ejemplo... Y lo justifican lo justifica. de esa forma. Y para todo el mundo eso es normal. Mira, yo estaba mirando en la parte que, que hacía referencia el momento que el presidente Luis Abinader de enviaba un mensaje de, de proyección de su gobierno a todos sus funcionarios. Y es lógico que es una proyección de procurar ética en el servicio, y eso es fundamental para todo inicio de, de gestión. Ética, e tú dices, ética, Francis, tú dices. Sí. sí. Uh -huh. A ética. E -etica. ética. Etica. Sí. Ética. Y ha hecho un. Con, y hace un. que pasó, de... ¿verdad? La, la semana pasada, ¿verdad? Sí. Y hay que ser coherente, una, eh, decir y hacer, tiene que haber un equilibrio. Sí. No, la modificación de la ley ah, solamente sí. para colocar una persona eh, eh, de conveniencia eso, es eso no es ético no, eso, bueno eso no el, es ético que debe de ser usted él, él juró como presidente eh, respetar, respetar la ley y la constitución y o la respetar. constitución y la ley verdad para decirlo sí. con el grado que a ti te gusta en, en el orden pero modificar sí. una ley solamente para colocar ahí una persona porque supuestamente tiene la calidad para hacerlo eso es grave bueno, entonces la, no es ético la de la, la, de la función del legislador es precisamente tener un, un enlace con esa parte ética y las y lo que se espera que el estado eh, proyecte hacia los gobernados. Aquí es un, una especie de reajuste, y yo digo que esa a Wellington al que le corresponde ahora responder acorde con la posición ética y no aceptar. Pero, Francis, es que es lo mismo que tú modificas la Constitución para tú reelegirte. Es lo mimito. Cuando tú acomodas una ley que, que primero fue una ley creada para eso, y tú la modificas sí. para una coyuntura especial, el como es esa. Es lo mismo que tú modificar la Constitución para ponerte un traje bueno. a la medida. Es lo mimito. Entonces, no es eso. Bueno, pues mira, A eso mira, yo me refiero. Mire, escúchame, Francis, mandé el, el, ahí la factura. El legislador ¿Eh? La, la tiene muchachos en eh, WhatsApp mandé la factura mía. Para que enviador? la gente vea. Y yo creo que si, uh -huh. si, si, si si hay transparencia, por ejemplo, tú tienes un consumo de dos mil o tres mil pesos mensuales. Ese consumo se te dispara, por ejemplo, a 4.000 mil o a cinco mil. Yo entiendo que la, que la empresa debe de llamar más Debe comunicarse contigo. Mire, entendemos que usted, que hay un. Un desbalance, un aumento desproporcionado, un aumento desproporcionado en, en, su, en, su, en su facturación eléctrica. Está pasando algo, podemos ir a revisarlo. Mírenlo ahí, por ejemplo, en el caso de julio, eh, creo que estábamos... A ver, que me fue? Bueno, en no en abril. Miren en abril. Que es marzo. Miren en abril cómo me subió la facturación eléctrica a mí. O sea, lo que ellos no saben... Fíjense, fíjense la incoherencia que hay ahí. En los últimos dos meses, ¿yo, te, yo, yo instalé un aire acondicionado? Fíjense, fíjense la incoherencia. Fíjense, ahorita me la suben la factura Para que por lo eso. Sepa Miren, está en los últimos dos meses, yo <risas> instalé un aire acondicionado. Y está más bajita que en el mes de abril. No es verdad que yo consumí <risas> menos luz eh, eh, eh, ahora que antes. En marzo. Es imposible. Porque abril es marzo. Realmente. Míralo, ahí, yo, ahí está. Están los datos míos. Ahí, mira, si me, me, me ubican, van y me suban la facturación. Eso para que ustedes vean que no es coherente realmente esto de la facturación porque eh, yo tengo dos meses durmiendo con aire. Entonces, eh, me está llegando más barata que lo que me llegó en abril. Y yo en, en ese momento hice un reclamo, y fue un cuento, un, un error. Mira, y mira que, es innegable. Es innegable marearon, que, que nos marean, como dice mareado, popularmente la gente. <risas> es innegable que nos marean en una especie de justificación en la que está reportando una cantidad de dinero que está en detrimento de nosotros, los, los, los usuarios. Yo creo que todo gobierno debe de procurar que a la vez que hace, que hace gestión de la función pública y que, y que la transparencia sea el norte, como lo ha dicho el presidente, aunque tiene ya un, un virado en, en su haber, porque la verdad que ahí también demuestra lo que tú decías de Wilton Arnold y, y el cambio de ley. Francis, la tenemos una llamada... encontró tenemos sí. una llamada, vamos a vamos a recibirla sí. y cuando terminemos sí. tú concluye la idea. Adelante, buenos días. Sí, buenos días, es Pedro Jacobo que le habla. Hola Jacobo, Pedro. ¿cómo estás? Regular, esperando que ustedes estén bien. Muchas sí, gracias, sí. igual. Adelante. Es importante que ustedes están tocando de la tejida médica, porque estos sectores, o sea, si recuerdo, eh, ha sido eh, muy eh. Muy especial en esa parte de la de la luz, nosotros aquí estamos pagando de 800 pesos abajo y cuando yo fui a pagar, le dijeron que debía 1500 pesos. yo dije ¿Por qué? ¿Por qué yo debo esa cantidad si yo siempre pago? Yo nunca de que era por ese mes que había subido a 1500 pesos. Bueno, porque ellos, que de venían el contador, porque si era el contador, si era muy elevado, y cambiaron el contador, pero... Ese dinero, eh, yo pagué 735, me lo, me lo bajaron a 735. Vinieron y pusieron otro contador y, y ahora llegó menos, pero no es decir que esa cuenta está acumulada, eso no es así. El problema es que yo que fue la pandemia, porque la gente gasta más luz, eso no es así. Porque nosotros, sin embargo, estábamos gastando menos luz, porque estábamos yendo para el campo, no estaban prendiendo los equipos, entonces, ¿cómo ellos saben que se gasta esa luz? Entonces, nosotros estamos pie y si ellos siguen con, con, con la cuestión de las facturas tan altas este pueblo se va a tirar a la calle porque no aguanta más en bueno. vez de la pandemia en los cuatro meses, bajar la factura lo que hicieron fue que la subieron sí. nosotros, bueno la así, es. De... así es así es, gracias Jacobo muchas gracias por su intervención, Francis concluye la idea sí. de decía que mm, no quiero ser eh, fuerte en estos momentos, porque debemos darle un compás de espera para que se desarrolle lo más que pueda aunque ya no han dado muestra de las dificultades o de lo que yo llamaría el peligro de tener una mayoría porque la facilidad con que han hecho esta transformación de la norma, de una ley en el Congreso para, como dice Yajan, hacer de esto la oportunidad de que una persona ocupa una posición es de tomar en, en cuenta y ponérsela como quien dice a un lado al partido revolucionario moderno y al propio Luis Abinader que ha debido de, de mediar en lo que son los aspectos políticos porque ya incluso vi que es una posición del gobierno al hacer defensa de esa misma reforma para justificar la idoneidad de Wilson Arnott en el día de. En, en, en, en, en esa parte. En Inapa, Ahora Inapa. Bien, con E Norte, con E de Norte, lo menos que puede suceder es, lo menos que podría ser el nuevo incumbente, es devolverle un tanto de confianza a la gente y que por una vez y por todas revisemos. Los mismos legisladores deben revisar la parte de Protecon, que es la, eh, eh, la parte que se supone es el pro consumidor de nosotros ante las EDE, Que es en favor de los consumidores. No termine siempre como lo hacen. Con la misma teoría de justificación que tiene de Norte. Bueno. Y es una trampa ligada. Vamos a la pregunta Espero del Que se revise eso. Estoy en contra de esa infraestructura mafiosa. Ok. Para mí, mafiosa. Cómo no. Gracias, Francis. Vamos a la pregunta del día. Vamos a ver qué, qué tenemos. Adelante. colóqueme la pregunta ahí, por favor. ¿Su factura eléctrica ha sufrido aumento o conoce a alguien que el saldo tenga un incremento en tiempo de pandemia? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Si conoce a alguien, esa pregunta me gustó. Ah, si tú conocías a, a alguien. Yo conozco a Yerjan sí, y a ti. Me, me, me gustó esa pregunta, la verdad. que Qué ame, ame, ameno el redactor de sí. la pregunta, ¿eh? Me gustó. Bueno. ¿Cómo no? Vámonos a los WhatsApp, señores. Vamos a ver lo que dicen. Nuestro... Vamos está. a ver lo que dicen nuestros amigos. Miren, eh, Betania Rosell o Rosell de San Francisco eh, nos manda la foto de este bebé para que lo feliciten. Él es Kendry Almanzar, que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy, de parte de Luz Elvira Almanzar y Héctor Almanzar, su padre, madre, ¿verdad? Así que felicidades para el bebé. Hay varias fotografías de él ahí en diferentes poses. Así que felicidades. Vamos a cambiar a los muchachos. Hay varias fotos ahí. esto para atrás. Hay varias fotografías de él. Ahí está el bebé. Así que felicidades. Lluvia de bendiciones para el niño. Carmen, desde el ensanche águila, dice buenos días a todos. Oye, Yerjan, yo quiero preguntar si estás bien. Claro, yo siempre estoy bien. Gracias a Dios. Eh, José Rosario Ureña dice, y antes de la pandemia pagaban 800 Dice, buen día Esa media debería ser en todo el país A un servidor eh, La luz le llegó Al triple en abril Mayo y junio De $1,350 al mes Y a él le llegó De $2,750 Y vive solo Y antes de la pandemia pagaba $870 Lo ven ahí, eh? la, la desproporción que hay chino desde la Javiela dice buenos días hermano también deben revisar lo de los combustibles que eso de estar ah, semanalmente ya suben ya bajan no, eso no, no, no. se ve en nuestro país por favor digan ya. algo sobre eso lo, lo que pasa es que es una ley hasta que no cambien la ley no la modifiquen eh, no. hay que continuar la con ley que aquí? Aquí? ¿Qué dice Francia la ley la ley está plagada de una cadena de, de gasto intermediario, que cuando llega a ser revisada, cuando llega a, a, al precio, Ajá. ya tú sabes lo que tú estás pagando. Pero, pero esto, Francis. esto hizo no, lamentablemente. No, pero que es lo que te digo. Fíjate tú cómo, eh, y no quiero ver que porque esto parezca una crítica, sino una observación más bien, cómo se modificó una ley en cuestión de, de, de, de horas, que bien pudiera modificarse esta, para que comencemos realmente con el cambio. Es importante, eh, porque yo no estoy de acuerdo con. Con esos precios tan altos de los combustibles. Y mira que, su, que bajó el petróleo en este fin, esta semana. Así es. Tenemos una llamada. Buen día. Cómo no. Para Adelante. comentar sobre la... Para comentar sobre la... Radio, ¿ya? Adelante. Eh, a mí de, de 900 pesos... De 900 pesos. Me llegó a... A, a 2.100 pesos. A 2.100 pesos. Ya pero ¿qué, qué usted hizo, usted se llevó el negocio para su casa, no, paga pa, pa, para ¿tú que pagar? No, claro, Aún no lo obligan a pagar y después que se investiga. Bueno, Me vine a revistar, ¿eh? pero hay que pagar un grado. Bueno, ahí está, gracias al amigo televidente. Miren, Víctor Ureña nos envía aquí. No, pero a Víctor Ureña le dieron duro. Miren la fotografía de este de este de esta factura. Dice ahí que en el mes de ¿Me junio, julio, agosto, en agosto prácticamente se le duplicó, se le triplicó. Vamos a ver, ahí le llegó de 5 mil. Esto fue en agosto, 5 mil 881, pero anteriormente él había pagado 3 mil Miren eso, señor. Miren qué barbaridad. me Imagino que Víctor Uleña colocó por lo menos 4 o 5 aire nuevo en su casa y de ahí entonces el gasto. Miren, señor, lo que está pasando. Angelina, desde y de dice buenos días. Así está llegando carísima la factura de luz Deberían ser más eh, conscientes El doctor Antomarchi dice Buenos días, en los primeros tres meses de la pandemia me llegó de 10 mil pesos El último eh, festivo de 5 mil 500 Bueno, ahí, ahí está, tenemos una Otra llamada Otra llamada, adelante, buenos días Wow, doctor bro. Buenos días, distinguidos caballeros Así fue a todo el mundo, miren 9 mil Adelante, díganos Doctor Amado, es eh, eh, Cristian. Hola Cristian. Ha, eh, ha sido un fracaso. Esa gente están acabando. Eh. Mira, que hay una persona que lo que hace la va a ir planchar. Eh. Y le han llegado facturas hasta de 3 mil pesos. Aquí en la casa lo vuelve. fuerte. Y ellas van a reclamar. Lo que dicen es eh, que, pa que paguen primero. Para después que no les dé la gana de venir. A revisar, hacer la revisión, eso es un abuso. Le, está le digo, amigo que le meten un cuento tan largo, que ¿okay? a la mitad del cuento usted dice, está pues bien, ya dejaba así. Gracias, gracias, muchas gracias. Francisco dice que la luz le llegaba de 1.200 y que ahora le está llegando de 3.600, ¿verdad? Eh, dice ya, pues. Juan Reyes, dice buenos días para todos. El número que termina en 3923 dice, saludo equipo, con relación a la factura eléctrica de mi hogar, quiero expresar que... Ha aumentado considerablemente. En los últimos meses aumentó de 2.000 y pico a casi mil pesos. Ahí está. Rosa dice que pagaba 1.500 y después de la pandemia le está llegando de 3.637. Eh, se lo están duplicando. José Brito dice que él, déjeme ver, eh, que él pagaba 1.176 y en la cuarentena le llegó de 2.858. Lorenzo, la por último, propósito. miren lo que le pasó a Lorenzo. a Lorenzo, a Lorenzo sí le dieron duro, miren, aquí está la factura de Lorenzo ¿Es de Lorenzo Lara? No, Lorenzo desde este Vista del Valle, ah, okay. se ve como en los últimos meses <risa> le ha subido, y el último mes fue, fue, fue el más de mayor consumo, eh, 2.786 pesos el último mes y se nota que nunca ha pasado las la, la rayas de los anteriores Mira, sí, así, solamente en cuarentena le han dado parece que a, que a los contadores le dio COVID Solangi dice que a, a su madre le llegaba de 700 y ahora le está llegando de 2000 señores pero vamos a protestar vamos a hacer hay algo hay que hacer una, una protesta verdad pues no podemos. yo estoy de acuerdo bueno, con que empecemos señores. a anotarnos y hacer una protesta frente a la de noche. son las 7.45 minutos de la mañana en este día 31 de agosto